Buenas tardes amigos del país, sean bienvenidos a la Noticias. Comenzamos con un resumen de información, revisando lo más importante en cuanto a noticias hasta esta hora de la tarde. Comenzamos Bolivia y Brasil firmaron un convenio para la exportación de electricidad y de cloruro de potasio. Con el fin de abastecer la demanda externa de energía a Mato Grosso de Brasil, Bolivia ampliará la capacidad de la termoeléctrica en San Matías luego de la firma del memorando de entendimiento entre Bolivia y Brasil. Una, la primera, en el campo de la integración energética, realizar estudios que nos permitan la interconexión entre Bolivia y el estado de Mato Grosso. Y la segunda, estudiar el tema del de suministro hacia... Eh, Matobroso eh, de cloruro de potasio, eh, un producto que nosotros estamos eh, obteniendo como eh, producto intermedio, valga la redundancia, de la explotación de los recursos evaporíticos del país en el salario y Primeramente se analiza la exportación de 60 90 megavatios y la exportación de cloruro de potasio, teniendo en cuenta que Bolivia desde el 2018, con la planta industrial de cloruro de potasio ubicada en Potosí, tiene una capacidad industrial de 350 mil toneladas año de cloruro de potasio. Con ello se pretende fortalecer los lazos comerciales. Nós estamos criando hoy algunas alternativas importantes para el estado de Mato Grosso. Una de ellas es volver al fornecimiento de gas natural, foi interrompido já há alguns anos, criar outras alternativas para a região oeste do nosso estado, que está, faz fronteira com a Bolívia. O desenvolvimento e o crescimento da Bolívia interessa muito à América Latina, ao seu país, mas interessa muito ao Mato Grosso. temos aqui uma região próspera, uma fronteira próspera,